Vale, hola, que hay? Buenas tardes. Vamos a ver, voy a ser muy breve. Luego, Si quiere alguien preguntar algo, pues estamos para contestar intercalándonos. Nos hemos preparado cómo van a ser las actuaciones, así que va a ser un poco como salga. Y vosotros en cualquier momento podéis preguntar, podéis preguntar a cualquiera de nosotros, y, y podemos intervenir todos. La historia, lo que queremos que sea un acto que sea redondo, debe ser redonda entre todos, y no aquí escuchar la chapa la chapa de ninguno en particular. Yo lo que quiero es poner un poco en situación cómo está la situación legal en España, en este, en este tipo de delitos y sobre todo cómo hemos llegado a esta situación. César strawberry como sabéis, un año, un año de prisión. Baltonic, tres años y seis meses por el enriquecimiento del terrorismo y calumnias e injurias graves a la corona. El colectivo La Insurgencia, a cada uno de ellos dos años y un día ...de prisión, más 4.800 euros de multa... ...más nueve años de inhabilitación absoluta... ...por enaltecimiento del terrorismo... ...a Pablo Hasel, por dos condenas, son cuatro años... ...pero como no va a pagar la multa... ...se van a convertir en cinco años... ...y le quedan todavía dos condenas, dos procedimientos más... ...que pueden acabar en condena. Y así podemos ir siguiendo hasta que este año... ...este año que acabó 2017, 31 condenas... ...por enaltecimiento del terrorismo. El año pasado, que fue el récord... En el anterior, 2016, 35 condenas por el enaltecimiento del terrorismo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Si nunca en España se había, se había llegado a esta situación, eh, cuando realmente había el terrorismo de ETA, el terrorismo de, de Grappu, esto, todo asesinatos todas las semanas, no ocurrían estas cosas. El último año que, que ETA eh, tuvo una actividad, que fue 2011, hubo cinco casos de enaltecimiento del terrorismo en la Audiencia Nacional, y únicamente... Una condena. Como es posible que desde el año 2015 hasta ahora se haya producido todo este debacle de, los, de la libertad de expresión. Y se ha producido por tres aspectos fundamentales. El primero, el cambio legislativo. Hay un cambio legislativo del año 2015, pero que no es solo la mordaza se habla siempre de la mordaza pero resulta que la mordaza estuvo acompañada por otro tipo de leyes que además tienen mucho más calado como el Código Penal, como la Ley de Juiciamiento Criminal, como la Ley Orgánica del Poder Judicial, que son las leyes en las que se establecen las sanciones y las penas privativas de libertad. Y entre los numerosos artículos que cambiaron, muchos de ellos que todavía no son de aplicación, pero que van a ser, pues se modificó este, el 578, y es el que ha dado lugar a toda esta situación. El artículo 578 dice que en el enaltecimiento o la justificación públicos, de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 577, son los artículos que tratan de las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo. En este grupo está el 578. Están condenados todas estas personas y están siendo juzgados por terrorismo. Son terroristas. No es que en la del terrorismo, es que legalmente es terrorismo lo que ellos están haciendo según la ley. Entonces, ¿quién es? En o lo no justifican los delitos que pueden ser de terrorismo o a quienes hayan participado en su ejecución o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas, de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 18 meses. Y además en el, artículo, en el apartado segundo de este artículo se dice que las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, internet, o por medios de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información. Es decir, cualquier grabación que haga cualquier rapero pues ya se está difundiendo. Y al estarse difundiendo... La pena es un su mitad superior. Eso quiere decir que ya no es de uno a tres años. Es de dos años y un día a tres años. Eso implica que la pena mínima que tenéis, los que hagáis esto y se considere que estáis haciendo el altecimiento de cualquier acto terrorista o que estáis discriminando o mereciendo cualquiera de las víctimas, tenéis una pena mínima de prisión ineludible. Que es lo que le ha pasado a la insurgencia? No está hecho a mala leche. Oye, os ponemos dos años y un día, está mal hecho a mala leche la ley que les dice que dos años de un día que vais a la cárcel, a la primera, y la pena es gravísima, pero no es lo más grave. Lo más grave de todo esto es que se ha hecho, como veis, sin totar, una inconcreción absoluta, es un artículo totalmente vago. Aquí cabe todo, es un cajón de desastre en el que cabe todo, y por eso están metiendo a todos, por eso están metiendo a los tuiteros, por eso están metiendo a raperos, por eso están metiendo... Todo vale, porque todo puede ser o puede entenderse que es un descrédito para la víctima o para un familiar de una víctima de Carrero Blanco. Todo vale. Y esa es la segunda vía por la que hemos llegado a ese punto, que es porque ha cambiado totalmente la interpretación que hacían la jurisprudencia de la Audiencia Nacional del Tribunal, del Tribunal Supremo de los delitos de enaltecimiento del terrorismo, porque esos delitos hasta ahora tenían que partir de un entorno que era de terroristas y tenía que partir de, eh, además, de personas que pudiese, o sea, que fuera probable que el delito que decían o que iban a cometerlo. Ahora ha cambiado totalmente eso. Y eso ha cambiado porque la ley lo ha permitido y ha cambiado también porque tenemos la ley de juiciamiento criminal y también la ley orgánica del Poder Judicial que faculta al Poder Ejecutivo a poner los jueces que le da la gana tanto en la audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo. Y al poner estos jueces hacen estas interpretaciones. Cuando hay una mayoría relativa conservadora, los jueces son mayor, relativamente mayoritarios conservadores. Cuando pasó ocurrido esto, era absolutamente mayoría conservadora en el poder ejecutivo y han puesto a todos los jueces que han podido y por eso son absolutamente mayoritarios los conservadores. Estos son los tres aspectos que cierran el núcleo y hacen que hayamos llegado a, este, a esta situación y por eso para cambiarla no basta con decir quitamos ese artículo y quitamos tal otro, hay que quitar toda la reforma solamente no solamente la Ley de Seguridad Ciudadana, que al final es administrativa, sino que hay que cambiar toda la reforma del Código Penal y hay que cambiar también todas las normas que regulan las competencias y la designación de los jueces en este país. Y si no, estaremos siempre perdidos. Solo quiero decir una cosa más, quiero hacer referencia a la sentencia que, como sabéis, ha salido hoy, ha publicado hoy el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el cual dan un nuevo varapalo, por suerte, todavía nos queda este, este tribunal en Europa, eh, al, al, al, al Estado español. Al Estado español por vulnerar la libertad de expresión. Esas dos personas que quemaron una, una foto del rey y se considera, pues, injurias y calumnias contra la corona, también regulado en el artículo de, de al lado y también supuesta modificación y también que cambió totalmente, como en este caso, toda la interpretación que se hacía por la justicia sobre las calumnias e injurias del rey, que estaban que, que, que, estaban permisivas de, dentro del ámbito de la libertad de expresión, se cambió y se cambió porque se dijo que, el rey no era una persona política porque no pertenecía a un partido político. Esto lo ha dicho el Tribunal Supremo en España. Y por eso le han dicho en Europa que el rey es un personaje político y por lo tanto está sujeto a la crítica y está sujeto a la protesta. ¿Eh? Y que esos actos no son delito. Porque mm, resulta que en la modificación del Código Penal se quitó el, las injurias, se quitaron para todos los ciudadanos injurias de insultos normales para todos los ciudadanos, menos para las mujeres en el ámbito de la violencia de género. Pero se agravaron para el rey. Y lo que se dice en Europa es que tiene que ser al revés. El que más tiene que ser flexible, o con quien más tenemos que ser flexibles a la hora de valorar si es injuriado o no, es con el rey. El rey tiene que permitirse pues, la, el, la crítica, tiene que permitirse la protesta y todo esto está englobado en lo que se llama libertad de expresión, que es lo que nos están quitando, pero a marchas forzadas. Y mmm, no tenemos que tampoco esperar todo de Europa, tendremos que hacer algo también de nuestra parte. Y nada más. Y... Gabriel. Sí, ya me llamo sí Yo agradezco muchísimo la intervención de Darío y la brevedad y esa condición sintética que él tiene a la hora de dibujarnos cómo está el panorama legal y, que, y qué rapidez en los cambios en esa materia se vinieron produciendo. añadir ¿Vale una pincelada, si se quiere, o un registro, un hilo de análisis al respecto. Es decir, lo formulo como pregunta. Es evidente que se han producido esos cambios, es evidente que se están produciendo aplicaciones tal vez incluso abusiva al respecto de la propia norma al respecto, y sin embargo se pues está produciendo en un ambiente de consentimiento. Es decir, la pregunta también es cómo, qué ha ocurrido en estos años para que se produzca, digamos, un, un consentimiento en la servidumbre, incluso cuando eh, eh, se producen eh, construcciones legales de este, de este pelo ¿no? y de este. Es decir, aquí hay elementos de qué orden, de orden cultural, de orden de desmovilización, de ciclos de movilización o no, eh, ¿qué es? Yo creo que esto es importante plantearlo, por esto lo hago, porque nos puede dar algún criterio para mejor resistir, o mejor combatir, o mejor ayudar a personas represaliadas o con riesgo importante de represalia. ¿no? Bueno, yo creo que sobre todo... El, sí, de, ¿Cómo se construye el concepto? Sí, bueno, sí, no, es, no es cosa de un día, pero sí se construye sobre todo con la relación con la seguridad. Entonces, lo que mmm, los que están pues, imponiendo este criterio, lo que le están diciendo al votante es el criterio de la seguridad. Esto se hace por su seguridad y sí que se está... Se está, ...se está logrando, aparte que el bombardeo de normas que van quebrantando los, la, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de protesta... ...todas estas normas al final van adormeciendo, a la primera uno salta, a la segunda y luego casi como se va acostumbrando, y nos hemos ido acostumbrando... ...cosas que podían llamar mucho la atención, pues ya no llaman absolutamente casi nada... ...llaman en Europa, en Europa sí que llaman mucho la atención... ...pero aquí, pues no, no, eh, no están llamando la atención lo, lo que debieran... ...pero sobre todo es el criterio de seguridad y el decir... ...bueno, eh, pero al final estos no entraron en la cárcel... ...o al final a este les indultamos y al final... ...y decir, oiga, pero es que decir que un acto de ETA... ...os referirse a un acto de ETA, es muy grave... Y dicen, vale, sí, pero no lo está haciendo una etarra. Por lo tanto, una cosa es discutir si sería sancionable o no sancionable. Y eso se puede discutir, pero por ejemplo administrativamente o no. Lo que no tiene discusión es que se sancione con el Código Penal y con una pena mínima de privación de libertad. Pero ellos, lo que se hace es confundir un poco el criterio de... Oiga, como el acto no está bien hecho, y muchísima gente opina que no está bien hecho, porque no está de acuerdo con ese comentario, pues dice la sanción también tiene que ser bien hecha, sin, dar, sin darse cuenta de que estamos hablando del Código Penal y que estamos hablando de sanciones privativas de libertad. Pero yo creo que esa es la, la forma en que poco a poco nos han ido metiendo en, estas, en esta tesitura hasta que la veamos más o menos normal. Creo que sí. y seguro que hay mil razones más mil argumentos más y ya digo que no se ha hecho ni un día para otro y seguro que es una cosa que está bien estudiada eh, y que no ha surgido así como de la nada ni ha surgido de una cosa involuntaria Yo quería decir alguna cosa? apostillar un poco lo que has dicho tú ahora <coughs> bueno, dos comentarios y también lo que ha dicho el compañero sobre dos cosas, a ver si me acuerdo bien la primera de ellas, la de el seguimiento que estamos teniendo, la persecución que estamos teniendo ahora generalizada, que hablas tú, yo creo que se ve clarísimamente en las operaciones arañas. Las operaciones arañas es algo tan tremendo como no es que tenga una noticia de un delito la autoridad o que la fiscalía tenga conocimiento de que se produce un hecho delictivo, sino que se va a buscar... Se va a buscar, y se va a buscar en todas en todos los, los servicios de internet, en todas las redes sociales, a ver si alguien está cometiendo el delito. Entrando en la vida privada, en la privacidad de todo el mundo, a ver si alguien está cometiendo el delito. Y eso es el punto también lo que dijiste tú. Y resulta que solo encuentran los de un lado. Los del otro, del franquismo, ahí no encuentran ninguno. Oye, hay nadie que comete delitos, solamente son los de un lado, pero además es que son buscados, totalmente. Y quiero decir también otra cosita respecto a de que aquí es que no ha habido tampoco el cambio, y eso también es otra forma, de, otra razón por la que estamos ahora, porque te, estamos volviendo a un origen que no ha cambiado. Es que antes de la Audiencia Nacional, que es la encargada de, de, de juzgar estos delitos, es la heredera directa del TOP, ...del Tribunal de Orden Público... ...que se fundó en el año 1963... ...es la excepcionalidad la audiencia... ...en el 63 para perseguir delitos políticos... ...según la exposición de motivos de la ley... ...para perseguir los delitos... ...contra la seguridad interior del Estado... ...a que suena ahora... ...el enemigo interior... ¿eh? El enemigo interior ...pero igual que ahora... ...¿qué pasa? ...que desaparece... ...el, eh, el top... ...en 1977... ...el... El 4 de enero de 1977. ¿Y qué aparece el 4 de enero de 1977? La Audiencia Nacional. 16 de los 16 tribunal, eh, jueces del, del top, que encarcelaron a mucha gente, injustamente, 10 a la Audiencia Nacional. El resto, por la Tribunal Supremo. Ese es el origen de esta Audiencia Nacional. Y ahora le están dando las competencias que perdió en su día. ¿Por qué? Porque dices, si solo te encargas de terrorismo. Bien, te encargo de terrorismo. Pero es que ahora terrorismo es todo. Porque esto, es decir, no es enaltecimiento del terrorismo, es delito de terrorismo, que consiste en el, enaltecimiento del terrorismo. Pero de, delito de terrorismo. Y también de los delitos contra la corona. No puede ser de otra manera, es el delito contra el jefe de Estado. Y por eso quiero decir que el primer mmm, delito que se condenó. ...por el top, por el titular de donde el público... ...fue precisamente un señor que se llamaba Buendía... ...¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre... Se Buendía, ...buendía, ¿te acuerdas de la, la novela de Aurelio sí, Buendía? No, no. ...usted tenía el mismo apellido del hombre... ...que tuvo la mala suerte... ...en 1963 era un bar que tenía televisión... ...que debe haber cuatro... ...pues fue y salió Franco... ...y dijo, me cago en Franco... ...y le cayeron diez años... ...¿por qué? ...por el mismo que tenemos ahora... ...por delito de injurias contra el jefe de Estado... Y vamos a llegar al punto, es que me cago en el rey también te meten. ¿Eh? Y esa es la cuestión. Y otra una cosa última, en cuanto al que todos, todos, todos somos terroristas, con este, lo que se ha generalizado, son los retweets Hay una sentencia también, que es jurisprudencia del Tribunal Supremo, que dice que si tú envías algo y yo lo retiteo, tú eres, tú, tú eres terrorista. Por, simplemente por decir que no pertenece a nada pero esto pero yo, sin dar mi opinión ni nada, solo titularlo, soy terrorista también, y tengo la misma pena la misma condena, eso es ya generalizar, ¿quién no es terrorista, coño? aparte de este señor que se acaba de ir que se parece que no lo es no pues nada, eso es lo que quería decir Uf, la verdad es que me de la intervención de... Sí, después de la intervención de este... El luchador de la libertad sí. luchador por la libertad como soy un poco más joven, yo creo que vengo de... O sea, más mayor, pero... Yo he dicho, se ha ido la cabeza, ha tenido un momento de emoción, se ha venido arriba, y soy yo. Digo, big, ¿no? ¿Cómo soy yo? Yo recuerdo que chavales en el instituto, la gente estaba como más metida en política, los chavales jóvenes, por la, por, en generalidad, ¿no? Todos tenían una opinión política. Yo creo que la gente ha ido sufriendo una desafección política, que supongo que no es un, un análisis muy ocurrente, bastante generalizado. Eh, eso está reflejado en el hip-hop. En el hip-hop, este hombre decía que no, que no, es, no es una música reaccionaria ni, o sea, ni, ni de protesta. De hecho, no lo es. Nunca fue una música de protesta. Es una música que, por sus características, tiene mucha facilidad para representar lo que en ese momento está pasando en la sociedad. ¿no? Entonces, sí tuvo una época en la que era como, se utilizaba como de herramienta de protesta y ahora, básicamente, es nihilista excepto este hay, hay excepciones, claro, como la de Pablo Hasél. Ahora no habla de nada, es, habla de desafección con la vida, entonces se celebra la droga, se celebra la fiesta, se celebra el sexo gratuito y, y es porque la gente, yo creo que no cree en nada, los chavales nuevos, no, no, no tienen esperanza de que se puedan cambiar las cosas ni de una manera política ni mantener una actitud rebelde contra el sistema y me parece que Pablo Hassel y todos estos son una excepción que además ahora mismo se pretende acallar a base de leyes, ¿no? Con, gracias al gran moderado del PP, que, que yo creo que fue el gallardón, ¿no? Que esta, Europa, esta, esta ley la promovió un poco. Siempre el tío moderno del PP, que cuando llegó lo demostró ¿no? que era súper moderno. Eh, era el más moderno de todos, era el más listo de todos hoy con una habilidad moderna consiguió acallar a toda la sociedad con, con, la, con los hilos modernos bueno, en fin eh, en, en un acto en el que hubiera raperos eh, en los 90 no habría venido un facha de ninguna manera vamos, porque nos habíamos levantado todos y, y es, no somos moderados sí. le habríamos partido la cabeza después de ser un imbécil y entonces yo no estoy seguro de, de qué gente va a ir ahora porque no conozco a todos, pero vamos, te, o sea, tengo un disgusto encima después de haber visto a este tío entrar aquí con esa facilidad, que nosotros ya no tenemos a la inversa. Que lo que quieren acallar es que yo no me pueda atrever a ir a una cosa de estas va a callar ese tío. Ya no hablo de la violencia porque, aunque uno se enfada, en realidad no soy partidario de la violencia. Eh, pero vamos. No, sí. David también, yo tengo de el estómago. De lo que no es, eh, que es, ¿Es de que es grafitero también? Bueno, vale, ojo, así, mira, si no es más que, que, que mejor. mejor, El Fit Hop, este <ríe> además, eh, siempre... siendo rapper siempre he pensado que rapero se hacía el tonto del instituto, ¿sabes? Me, me, me toca lo malo, pero es cierto, se hacía el tonto del instituto. Y... y bueno, pues igual yo era el tonto del instituto también y me hice rapero, pero bueno, igual me, a unas, para algunas cosas me sirvió, en fin. Hay, está claro que hay un ambiente de represión, de acallar, de adelantarse, desde el 15M, yo creo, además, con eh, una estrategia radical para poner muros a, a los librepensadores y a los que están en contra del sistema. Porque además, te llama, ¿qué es el antisistema? Poner, ¿Poner en duda el sistema es el antisistema? Porque el sistema debería tener mecanismos de poner en duda el sistema. Es, ¿no? Entonces, pero te ponen la etiqueta esa y encima la comercializan. Recuerdo hace tiempo... Eh, yo trabajé en dos campañas electorales del PP para ellos, directamente para Parión Zaguirre, para Gallardón y para Ana Botella, pero en la puerta de mi trabajo había alguien había puesto eh, una mentira repetida mil veces, se convierte en verdad, y ponía a si estaba tachado, y ponía, no me acuerdo quién ponía en el, el momento, era el ministro, de, el ministro del PP, era maravilloso, y decía, por lo menos, después de ver la cara a estos, a estos clientes, bajo y tengo esto aquí dejé ese trabajo porque no podía soportarlo porque venía la mano derecha de Esperanza Aguirre a cobrar que luego ella dice que no le conoce de nada que lo he visto ay, a mí que me vengan a preguntar ay cantarnos delito pues cantarse la delito habrá que volver el otro día yo creo que lo decías tú en, en un debate que ha habido el otro día en el no no lo decías tú decía que hay que volver a hacer metáforas. Yo me veo otra vez ber berlanguiano, ¿no? O sea, eh, construyendo algo que de ninguna manera se pueda interpretar como una agresión, pero que ir por debajo. O sea, me parece ver vergonzoso que esté viviendo esta situación. Pues con TOP, con ese acrónimo, tenéis. No. Yo, de hecho, he tardado en saber de qué estabas hablando. ¿También? ¿También ¿También sí? público. No, no, no, No, nada, no no No, no, no, no, no, no, <risa> <risa> los rappers conozco casos el caso de por ejemplo, Veladores del Verso tiene una canción que dice Me cago en el rey para poder decir Me cago en el rey consultaron a, a su abogado un grupo poderosísimo como lo dijeron el rey Borbón y el rey de España y nada pues ya, ya, no era, ya no era tan fácilmente delito yo mismo el, el último disco que he sacado había una, una frase que no quiero repetir porque no lo conozco a todos entonces aún así la modificamos y nos autocensuramos para que quedara claro que era una metáfora de, es una canción que se llama yo solo estoy rapeando y que hace referencia precisamente a esto ¿no? y acaba con unos fragmentos del telediario recortando acaba de pasar lo de los titiriteros y tal hay gente que dice que los raperos no estamos reaccionando yo creo que lo, eh, muchos rapes bueno primero el hip hop no está en ese momento reaccionario activamente pero los que reaccionan eh, están estamos asustados porque ciertamente claro, ese es su objetivo y ahora mismo me meten en una causa penal, yo no tengo dinero para, para mantener una causa penal, que es lo que han conseguido además, que la justicia sea de pago. Y bueno, yo creo que no estoy aportando ninguna cosa que no se le haya ocurrido a nadie antes. Porque es que yo, cualquier persona normal ante este tipo de situaciones está pensando lo mismo que estoy pensando yo. ¿Cómo es posible? Esto es un ataque sin duda a la libertad de expresión. Yo he actuado con Pablo Jaseles y yo su y le voy a decir unas barbaridades, que, que, que en su momento dije, no sé qué hago detrás de este tío, porque hay ciertas barbaridades, que son unas barbaridades. Pero como hay otra frase, por ahí, es, estaré dispuesto a ir a la cárcel por su derecho a decir esas barbaridades. Me parece vergonzoso que, que, que le vayan a meter a la cárcel. Entonces, espero que alguna vez esto lo, lo podamos revertir, porque el daño que está haciendo el gobierno, a base además de lo que tú decías, ¿no? Eh, o tú meten una, meten una, reaccionas una vez, ya luego te cansas, no y acabas jugando ahí al Need for Speed, y te dices, otra otra ley de estas, y pues, es que no te queda nada que hacer, ¿no? Llega un momento en el que la población está sentada ahí viendo Netflix, porque además ya hemos llegado a ese nivel, pago Netflix, ya no tengo ni que ver el telediario, es porque no puedo soportar el telediario, no, no quiero ser un pesado. no sé, comentad lo que queráis, pero mi opinión no es casi de rapper, es de, yo creo, de persona de la calle sí. normal eso que los rappers han dicho que no son normales, o sea que los tontos del instituto ¿O sea que... son los tontos del instituto <risa> Creo, como lo demuestran este si bueno, pues, de sa sitio sabes que si, si me ha dejado una reflexión y voy, voy a confesar, yo también tengo el estómago revuelto lo paso muy mal, aquí ha habido dos, dos boicoteos nada más, una vez que vinieron dos sionistas, que así se declararon, que boicotearon un acto sobre Palestina y, y lo llevamos con la mayor dignidad posible y, y esta pero, sabes que estaba pensando que, que es la hostia, porque nos obligan yo hay una palabra que creo que es la de tolerancia. A mí que alguien me tolere me parece muy desagradable, porque como que me está aguantando el mal olor a pesar de que le molesta, ¿no? Es una eh, forma de indiferencia. Y es una forma de condescendencia terrorífica, ¿no? Entonces eh, nos están obligando. Yo personalmente, ¿eh? yo, me, me toca jugar un papel como parte de un colectivo, pero nos están obligando a aceptar y perdonar la expresión que cada mañanas venga a, a montarte el pollo. Cuando efectivamente, es que yo a lo que lo he dicho, mi reacción inicial a veces es que es a la puta calle. <risa> ni de coña. Nosotros no podíamos hacer lo contrario. Si nosotros vamos a un acto de Alfonso I, nos parte la cabeza. ¿Seguro? Literalmente. O sea, es, es así. Pero si nosotros lo echamos, entonces eh, a, a partir de ahí empieza una campaña brutal de estos hijos de puta y tal. Entonces es acojonante porque nos están pidiendo que seamos arcángeles, ¿no? No, no podemos hacer nada, no podemos decir nada y tal. Y tenemos que soportar hostias por... <risa> por todos lados y de alguna manera, y lo conecto, el otro día tuvimos un encuentro con las gildas con el tema del espacio público, que nos están, bueno, si, si es que alguna vez lo tuvimos, nos lo están quitando, eh, todo, o sea, es como cerrando, ¿no? eh, espacios, y cada vez nos metemos más en la cueva, y, y es una cagada, o sea, de alguna manera, yo no sé cómo, ni, ni, ni tampoco tengo pasta para asumir un, un proceso penal, que también, ellos saben lo que hacen, ¿no?, en todos los cambios que hicieron, lo que hicieron fue meternos pasta por todos lados, multa, multa, costo, pero de alguna manera deberíamos... Empezar a hacer estas cosas casi que en la calle, ¿no? Decir, hostia, ¿sabes qué? Pues somos muchas y así no nos pueden y, y cantar y escribir y... ¿Sabes lo que me ha gustado a mí? Eh, ver, ver las reacciones del de, eh, rollo pat, patron, del patrocinio de... Vale, te han metido esta pena, pues todos vamos a poner pasta y, y te pagamos el abogado y tal, ¿no? Es una especie de reacción que te queda desde tu casa con Paypal. Pues el único... pero ahora es privativa de libertad ahora o sea, ya no lo, no lo cambio esto dinero otra ¿no? de las cosas que han cambiado también en el código es que antes se podía sustituir la pena ¿cómo? esto ha pasado con, el, con el, eh, los que en la, la sentencia del tribunal europeo de derechos humanos los que quemaron la, la bandera eso les cayó menos de dos años pero igualmente si fuera sido ahora no hubieran podido eh, cambiarlo por multa no se puede cambiar ya las penas por multa te cae cumples, te cae menos de dos años, igual libras por suspensión de la, ejecución de la pena. Te cae dos años y un día, y aquí va a caer dos años y un día porque es la mínima. Porque no, no te han pillado en el baño de tu casa. Lo has tenido que publicar en alguna parte, pena mínima de un día. Pues ya no se acabó lo de cambiarlo por multa. Vas al calego. Y eso ya pueden hacer los demás, pues, pues no sé. Pues no podemos hacer nada más que ir al calego a cantar las mañanitas a la ventana a ver. Pero le, le, tú, esa persona, sufre la pena de cárcel y Pablo Hasél la va a sufrir y le quedan dos y le quedan dos dos procedimientos todavía y va cinco, va cinco años, va cuatro, cuatro años y una multa que como él dice no puedo pagar y cuando no puedes pagar una multa no te la perdonan cuando no puedes pagar una multa lo pagas en cárcel con el cuerpo que yo quiero decir también que parte de que parte de lo que yo creo que no está haciendo que la gente se solidarice de verdad con todas estas cosas es que también la gente ve como cárcel así ah, van a entrar en la cárcel y que también lo han hecho muy bien porque también se ha hecho poco a poco el sacar todo el sistema penitenciario dentro de las ciudades sacarlo fuera eh, que no salga nada fuera que no salgan las denuncias no hay nada de información y que es la cárcel, la cárcel pues como hostelería, ¿no? sabes cuando entras, porque ya veremos cuándo sales y cómo sales, con qué enfermedades con qué estado psicológico entonces la gente que, porque me he encontrado más veces este discurso, ¿no? como, ah sí, bueno, pero eh, tienen que hacer eso entonces tienen que ir a la cárcel, ¿no? como que está asumido que no pasa nada porque vas a la cárcel es una cosa que le dices un día también, ¿no? Ha, ha entrado tal, y no hay seguimiento no se sabe nada y por ejemplo, también este chaval, ¿no?, como que estaba ahí eh, justamente poniendo la misma balanza el que se haya denunciado o se haya intentado censurar una charla con que, ah, bueno, pero tú vas tres años a la cárcel. Tres años a la cárcel que la única idea que tienes, pues no sé, es un poco de prison break así, de serie de televisión y todo totalmente alejado de la realidad terrible que es. Entonces, eh, sí pienso que, claro... Hay gente que sí que está un poco concienciada con esto, pero además esa misma gente es la que también va a ser represaliada por toda la ley y por todo este aparato. Y muchas veces me pregunto por qué la gente no no sale totalmente, ¿no? Como eh, Cómo podemos estar aguantando esto, no voy a usar tolerar, sino cómo estamos aguantando esto, cómo no vamos donde todas las compas a decir venga, estamos contigo, no pasa nada, cómo no salimos todos a decir las mismas frases por las que la gente ha estado condenada y eso. Y muchas veces pienso que es que hay una ausencia de realidad, hay como, ah sí, pues nos van a meter en la cárcel, como, van a meter a la cárcel no significa nada para muchísima gente cuando en realidad es la destrucción de tu vida. Sí, sí. Y a ver qué régimen les ponen en la cárcel, que también habría que hacer un seguimiento para que no les apliquen de primera ya si el régimen fíe. Sí, otra, otra de las amenazas que, que tenemos que, bueno, que tener en cuenta y, y por lo menos denunciar es la, la nueva justicia predictiva. Esto que están haciendo ahora los jueces de que te meto en la cárcel o te mantengo en la cárcel porque sé cuando, que cuando vas a salir la vas a volver a liar esto es, esto es insólito y seguramente eh, soporte legal soporte... ¿Qué pasa con eso letrado? Eso pasa que este código penal se llama y lo llamarán los profesionales el, es el, el código penal de, los, de la sospecha, de los sospechosos es un código penal que y no es solamente condena, sino condena a los que pueden hacer, no solo a los que hacen, a los que quizá puedan hacer, por eso se le llama así. ¿Eh? O sea que sí que es, es legal, o sea, es tan legal como, como pudo ser, como fue la esclavitud en su día, igual de legal. aparte de legal es grave. Y, y es inmoral. Sí, bueno, en relación con lo que plantea esta mujer que hay aquí delante, que se de plantear, me venía a la cabeza lo siguiente ¿no? que creo que no debería decir Ranolo porque es una cosa de geografía pero, ah sí, yo también soy geógrafo pero menos que, que correda, ¿no? <risa> en cualquiera de los casos hay un asunto muy importante pero, o se me reveló como muy importante escuchando lo que antes se decía las cárceles están fuera de las ciudades y además también están fuera de los pueblos es decir, son espacios Extra, no extraterritoriales en el sentido competencial o jurídico pero sí extraterritoriales desde el punto de vista de la cotidianidad dicho al revés cuando las prisiones provinciales estaban en la periferia de la ciudad dentro del testigo urbano genera cotidianidad y por tanto se percibe la cárcel no solo con unos periodistas que se desplazan 25 kilómetros de la ciudad y lo vemos en la tele no que hay gentes en las puertas esperando para entrar o salen, o hay gentes en los bares alrededor y esto construye tejido y cotidiano. Ahora ya no, evidentemente. ¿no? Si partimos de que el masaje, el masaje que nos dan, es decir, como nos la cuelan, la construcción, antes lo comprado no. de una manera muy extraña cómo se construye sometimiento, cómo se construye indiferencia en definitiva, cómo nos la cuelan, pues obviamente nos la cuelan en vida cotidiana, en espacios de vida cotidiana. Si las cárceles no forman parte de vida cotidiana, lo vemos como algo, bueno, en, ella, esta mujer lo señalaba muy bien, no mucho mejor como yo lo puedo decir. Lo vivimos como algo fuera de nuestra vida cotidiana, por tanto lo vemos en la pantalla del ordenador, en la pantalla del televisor es decir, en el masaje de construcción del servilumbre, ¿no? Y en un masaje eh, que enfría todo. Hace poco le de cuando ves las cosas por las redes o por televisión, o no me da igual, en el teléfono móvil no hay sangre, no hay olor, no hay tacto, no hay nada, ni no rugosidad, ¿no? Entonces, eh, pues da igual que sea, Oriol Junqueras, eh, sí. da, da igual quien esté, o sea, es un tipo que ha entrado, no, no hay... No hay ninguna percepción, ¿no? los sentidos no, no tienen ningún. De hecho, no hay familiares en No, nombre. no, porque además está privatizado, te quieren taxi o en un coche particular, no hay ni siquiera buses. <risa> eh, pero, pero decir, más allá de eso, la, la, propia, la propia circulación de información sobre esto, lo que hace libre, es de tratar de mover información o tal, eh, es, es a corpórea. O sea, es, es todo en redes, porque cuando se hace corpórea son 20 personas que, que es como una disrupción en la ciudad, en medio de la delegación del gobierno con un cartelito. Y entonces todo el mundo piensa, pues, pues les pasa algo en la cabeza, ¿no? Porque, ¿qué hacen ahí? Está lloviendo, ¿qué hacen con la pancarta? Eh, y además diciendo que aquí no hay libertad, si esto es una democracia, ¿no? Porque ahí está la otra gran palabra, ¿no? La, la, la gran palabra autocontenedora una cantidad de cosas, ¿no? Eh, quizá lo que está en juego es, es o sea, lo, lo que está pasando aquí ahora es, es algo que hacía, yo creo que lo hacía el régimen de Franco y que lo han hecho, es, es el enemigo interior pero con una ventaja, efectivamente, ya no es visible, no es visible, se aísla. ¿no? De hecho, por eso yo creo que genera tanta conmoción cuando es visible, cuando se produjo rodear el Congreso, o cuando en Cataluña eh, se dio esta circunstancia, cuando rodearon a la, la consellería de Economía, ¿no? Pero si, si no me equivoco, ¿no? ¿Con Parlamento Catalán? No, pero no digo cuando los, no, los chavales, no lo digo cuando, sí. cuando, cuando, alrededor de 1 de octubre, cuando la, la, la masa ah, eh, terrorífica de asesinos ah, sí, ahora, independentistas ahora, ahora. rodearon el, el, la, sí. la consejería y no dejaban salir sí. a los civiles, ¿no? Sí. Cuando se hace corpóreo, la gente entra en pánico absoluto. Entra en pánico, entra en, en, en shock, ¿no? Yo recuerdo mi, mi madre, que tiene ochenta y pico años, y que por lo tanto vivió... La y demás ella llamaba como ha vuelto la guerra, no porque había, había masa no había, había cuerpo entonces yo sí creo que ahí tenemos una reflexión también digo nosotros las que estamos de cómo corporizar no de, de las cosas y que Hassel, vamos no, a no escuchar la puta vida eh, pero la, es que, es que, basura, que pero sí. no pero que bajo este principio bajo este principio la polla récord hubiera ido a la cárcel eh, por supuesto cuando, cuando yo saltaba con DEF con Do, pues hubiera muerto todos por no eh, eh, habría que corporizarlo no sé cómo se hace eso ¿no? pero había que contar también quién es y si tiene afectos y si tiene familia y si de, porque efectivamente tiene unas consecuencias psicológicas y humanas y emocionales más allá de las políticas que es, las políticas creo que tú las dejado como muy claras no no estamos eh, humanizando a toda esta gente. Mm. No, es un rapero, perdona, de un rapero, es, es un chaval, eh, se enamora, eh, llora, eh, ¿no? Por ahí. Yo lo, lo que veo un poco, siguiendo lo que tú dices y lo que decía él, eh, lo, la obsesión de la gente con, con la cárcel, con mandar a mucha gente a la cárcel y mucho tiempo a la cárcel, es una carencia de empatía, que no, que no consigo, o sea, veo gente que no la tiene, que, tiene, que sí que tiene empatía, vamos. De verdad no, no eres capaz de imaginarte que 20 años de, en la cárcel es una barbaridad, una barbaridad terrorífica. Y seis ¿no? meses. Sí, seis meses, vamos. A mí me lo parece ah, sí, sí, sí, en cualquier estancia si sí, ya me voy a Valladolid un fin de semana, y no puedo más. <risa> <risa> Toma metáfora. <risa> sí, o sea falta eso, falta empatía, ¿no? no te pones en el lugar del otro, no te imaginas eh, ya no es porque no le veas, es que no, no te quieres imaginar lo que tú dices un rapero, es un rapero, no piensas que es una persona eh, el que este es, un, es informático pero no tiene trabajo informático, trabaja de frutero y le han hecho ahí contratar abogados y todo no, sé, es que no, no lo veo, yo creo que falta un poco de esa empatía ¿no? nos han metido todos para adentro eh, ese es el gran logro de social de ahora ¿no? que nos ha quitado armas yo creo que deberíamos entre todos intentar hacer que se vea que no todo el mundo es así O sea, más activos en el día a día yo he estado 11 años de freelance de autónomo, entonces trabajaba en mi casa me rodeaba de la gente que escuchaba la misma música que yo que piensa más o menos como yo el Facebook, todas las redes sociales tienen algoritmos que te hacen que solo veas a los que son como tú hasta que salí, me puse a dar clases de, eh, eh, en el ENCAN y madre mía, empecé a ver ahí un estrato social, o sea, un, un análisis de, de, de lo más plano, ¿no? De, de las realidades. O yendo a la cafetería, el otro día le di, Estaba viendo una noticia de una barbaridad que pasó a una chica, dice, y me dice la chica de la cafetería, es que hay muchas denuncias falsas. Y digo, no puede ser, joder, no puede puedes decir tú. O a mis vecinos les están dando una ayuda, es que les dan 400 euros todos los meses. de verdad que eso te parece escandaloso. Y eso es el día a día, ¿no? Yo quiero que activamente vean que hay personas que no pensamos así. Que no pienso que los inmigrantes son ladrones, que no pienso que hay denuncias falsas de ninguna manera. Porque es lo único que los queda. Es que yo no se me ocurre cómo, cómo ser más activo en esto. Y encima me genera tanta ira adentro que me mosqueo y al final acabo poniendo eh, chorradas de, de tío mosqueado que solo generan rechazo también. ¿no? Hay que saber comunicarlo de una manera afable. O sea, yo no habría podido responder como tú a este chico, por ejemplo, a es que me, me, me puede. Entonces, me tengo el dolor de espalda que tengo en este momento. <risa> <risa> Mi novia lo hace muy bien, se, se, se, le habría hecho un chiste, se habría reído, sí, habría conseguido reírse de como, él, sí. de alguna manera dolorosa. No lo a esa gente, pero no, no sé. Qué, qué habilidades. No sabe madre. reírse, no creo que lo no hubieras hecho reír. Ah. No. No, sabe es reírse. no, no, claro, no te te te te sabes, pero ella, eso, ella, ella se habría reído. Ah, no, venía con mucha ira, además. Venía muy caliente. Y venía con el discurso pensado y todo, sí. o sea, no, no había un diálogo, era venía aquí a vomitar lo que había estado pensando justo Me, metiendo, ¿me metiendo para adentro para no contestar. El, el problema, no, no para mí no es gente como este muchacho, que bueno, son tan evidentes que te de lo que he venido a lo, lo, El problema es la generalidad, o sea, el problema es la mayoría de gente con la que compartes la vida. No, no digo los amigos y las amigas, ¿eh? digo, eh, en, el bus, lo que tú dices, en el bus, en el bar, en el curro... Que, que es gente muy normalita, que no, nunca va a ser tan agresiva como este muchacho, ni va a llevar ese discurso, pero en realidad piensa muy parecido a él. Un amigo mío... piensa ¿no? que un independentista se merece lo peor, que un vasco por ser vasco se es tarda estas cosas que ha aguantado durante tantos años. ¿eh? De hecho, entre compañeros y compañeras supuestamente cercanos, yo he escuchado unas barbaridades que no tienen nombre, ¿no? Yo he perdido amistades, por decir así, pero, pero ¿cómo puede ser? O sea, también te voy a decir una cosa. ¿eh? Ahora de lo que estamos haciendo aquí hoy. Eh, nosotros nos escandalizamos ahora muchísimo con que puedan meter, no, con que van a meter a la cárcel a una serie de gente, pero no movemos un dedo para que acabe la dispersión de presos de ETA. Y yo tengo muchos amigos familiares de esos presos que están sufriendo desde hace 20 años y que le mandan al preso Alicante, joder, que son que son de Guipúzcoa, que son pobres eh, y ya no tienen ni siquiera el apoyo de la organización, porque además también ya están abandonados hasta por la organización. Entonces, ninguno nos escandalizamos porque eso entra en la categoría de malo. Ah, que se joda. No hizo el mal, ahora que se joda. Eh, es decir, que también tenemos, y aquí es una autocrítica que me hago a mí, ¿eh? Eh, tenemos muchas categorías. Ahora como empatizamos, no un rapero, chaval, el tonto del instituto, vamos a apoyarlo no y tal. Eh, la Twitter, tal, eh, pero en realidad es una cosa un poquito de clase media, los que podemos hacer ¿no? en Twitter y tal, hay un poquito ahí de... Eh, y, y nos hemos olvidado de otros presos y otras presas, de otra gente, que está pagándola muy dura. En realidad por bueno, por lo que sea. Pero los derechos humanos son para todas y para todos, ¿no? Totalmente. Entonces ahí, ahí no, yo creo que también nos han engañado, porque hemos caído en la trampa. Yo creo que yo nunca yo siempre he estado en de la discusión no, no dar, de los digo, digo, No, si ya, era, ya sé que no me dices a mí en concreto, pero pero claro, pasaba eso, ¿no? Es, es que es una etapa, te, te olvidas, ¿no? Porque son tan pocos y es un no te tocan tan de cerca. ¿Qué? Dispersión y alejamiento, perdón, ¿eh?, pero sí, sí, sí. lo sufren mucho las empresas del País Vasco y de ETA, pero lo sufren todas, y sí, puede sí, sí, que sí. las de Canarias, que no tienen, puede que sean las que más sufren de todo. No, no, he puesto, he puesto este ejemplo porque, claro, ese no bien, sé, porque, porque es... Claro, lo pero es que no, me, no. Me, me hierve y lo ah, quiero decir. No, y esto razón. Y esto, no, y de hecho, mira, aquí en el colectivo norte hay una compañera que trabaja en prisiones, en trabajo social, y las burradas que ella cuenta, no tienen nombre, y aunque no te dispersen. Yo sí, lo tengo clarísimo. No, ponía ese ejemplo porque es muy evidente sí, sí. y muy político. ¿no? Es, es como. Pero que igual es el discurso más repetido, de que también mola dar ahí. Ella... Sí, sí, no, no, pero que sí, tiene toda la razón. Sí, sí. Pero ahí es como la doble moral que tenemos todos. Efectivamente, va como por capa. Venga, ahora me solía esto con los beta, <risa> pero no con nosotros, ¿no? Que son los kinkies que se jodan, ¿no? El robot, pues que se jodan. Sí. Entonces, pues, eh, ahí, sí. Al final, la maquinaria falla por tantos sitios que es extenuante, ¿no? Mm. O sea, es, es inabarcable. Entonces. Al final cada uno se mueve por lo que le toca en su, su lo más cercano, la sensibilidad más eh, saturada que tiene, pero es extenuante. Mira ya lo, de, lo, del, lo del 8M, que vino totalmente unido a, a lo del barco de armas de Yemen. Sí. Yo ahí ya dije, vale, aquí no va a haber la respuesta, a pesar de no va a haber la respuesta que está viendo, solo por el hecho de que hay una fatiga eh, militante, por decir así, porque no estamos nada acostumbrados a la militancia. Hay una fatiga militante y entonces esto ya mmm, va a tener menos repercusión, ¿no? Y, sí, sí. y así, sí. Bueno, un poco por lo que se había estado hablando de, de cómo surge todo esto, ¿no? Y, y pensando un poco también cómo surge la propia secuencia de las leyes que, que había estado planteando anteriormente. Antes, si nos, si nos damos cuenta, volvemos un poco hacia atrás... Las eh, huelgas generales fueron las primeras, los primeros momentos en los que comenzó a generar una preocupación y creo que a partir de ese momento aplicaron el famoso artículo este de 315, ¿no? el, de, de, de, que era un artículo franquista prácticamente. Y que conseguía meter tres años de cárcel pues, a, la, a la gente acusada de algunos delitos, como por ejemplo el, el, el haber participado en, en, en piquetes ¿no? durante las huelgas, y que hubo un montón de casos en ese momento, y cómo a partir de ahí, y de, los, de las propias acciones que se fueron generando en ese momento, ¿no? que si rodea al Congreso, que si el tema de los escarches, etcétera, etcétera, fueron diseñando las leyes y ¿no? cómo diseñaron esa esa limordaza principalmente con ese tipo de cuestión? claro, todo ese momento, todos esos momentos fueron momentos de movilización la gente estaba en la calle, la gente estaba protestando y digamos que su urgencia fue rápidamente lo de tratar de atajar justamente esa, esa cuestión. ¿Qué ha pasado un poco en los últimos tiempos? Bueno, a partir seguramente de las últimas elecciones de que la gente ha ido confiando un poco más en las instituciones, que ha dejado la calle, que ha, ha dejado de salir a la calle. A partir de ese momento, justamente en lo que se han centrado, aparte de esa vuelta de tuerca del sistema judicial que un poco planteabas antes, ¿no? Reportamiento de audiencias nacionales, etcétera, etcétera. En lo que se han centrado justamente es en la, la represión de redes y en la represión, pues eso, de, de, de formas artísticas o del tema del rap, etcétera. ¿Y qué consiguen con esto? Porque realmente eso parece que va dirigido a pocas personas, ¿no? Pero lo que están consiguiendo es un, un, una, muy eficazmente además, una situación de autocensura impresionante. Es decir, lo que están consiguiendo es disciplinarnos de alguna manera, ¿no? Es sí. decir, lo que podemos y lo que no podemos decir y por esa misma vía lo que podemos y no podemos pensar. O sea, es un, es un proceso que nos ha ido llevando eh, y que están aplicando con mucha eficacia, ¿no? La respuesta por parte de, de, de organizaciones, por ejemplo, como líderes, ¿no? a todo este tipo de cuestiones, claro, cuando se plantea en momentos en los que no existe movilización social, es muy complicada. Son los 20 personas o tal que salimos con la pancarta y que nos mojamos porque casi siempre llueve, etc., en ese, en ese tipo de cosas. Luego, evidentemente, hay una muy pequeña parte de la gente que sigue pensando que es que tenemos gente en la cárcel que hay que sacar, o sea, que la, que la mayor parte de, de, del personal no se está planteando ni siquiera ese tipo de cuestiones, ¿no? si, si existiese una movilización social en este momento, es decir, si los movimientos que salen a la calle y que son, van a ser reprimidos porque lo están siendo eh, de, de manera continuada se diesen cuenta de lo que está pasando, se diesen cuenta que también detienen a su gente, a la que está en un momento determinado en la calle, quizás la reacción es, eh, sería totalmente diferente, ¿no? ¿no? No sería la que está viendo en este momento. Entonces... Más que pensar de posiciones individuales, yo creo que sí que tenemos que pensar un poco de manera más colectiva. Si el otro día, en la manifestación del 8M, detienen a no sé cuántas personas, pues lógicamente ahora nos estaríamos planteando que hay que salir a la calle a, a sacarlas. ¿no? Pero si no hay ese movimiento por detrás, eh, los activistas que digamos que estamos más... En, en la, en, en, somos muy ineficaces, no tenemos muy poca capacidad de, de, de dar respuesta a eso. Sí, bueno, pues es que, bueno, casi que no, no tengo muy claro ni, lo que quería, ni por dónde quería intervenir. Eh, se me ocurría que esta cosa que decís de estar exa exhaustos y exhaustas, eh, creo que también pasa porque en cuanto tienes la voluntad y, y pones los medios y te conectas con la gente que te puede dar, empezar a tirar del hilo... Mmm, Joder, es que está todo conectado, entonces en cuando empiezas a tirar y tienes la convicción de que quieres mirar por ahí, cada vez vas a más y vas a más y vas a más. Y en cambio tengo la sensación que, quienes, mmm, que hay otro tipo de personas que ven la vida como en compartimentos estancos, entonces tampoco se agotan, porque tienen muy claro... Estos son malos, todos son malos y muy malos porque eh, agreden el sistema de la manera que sea. Les da igual que seamos feminazis, raperos, eh, que twitteen... Les da lo mismo porque ya están en un compartimento para ellos. Y todo lo que está en el otro compartimento es tolerable, es... Y entonces yo creo que, que, que, no, que no tienen ese agotamiento, que la gente que en cambio vemos ahí una maraña de conexiones... Y, y yo sí, la única manera que encuentro, en mi caso personal, para... Para vencer ese, ese agotamiento es eh, buscar una red de, de, de sostén, que en mi caso lo tengo desde una asociación que al mismo tiempo me da red con otros, con otros colectivos, y lo encuentro en la expresión artística. Y desde ahí me venía la otra cuestión, y es que yo eh, nunca he escuchado demasiado rap ni hip hop, hasta hace, no sé, tres años, dos años para acá. Y... Y estoy fascinada. Me fascina el código del hip hop. Me fascina. Y evidentemente no me fascina toda la gente que canta hip hop, pero es que tampoco me fascina toda la gente que canta rap, eh, esto rock o, o balada lírica. Quiero decir que yo sí he encontrado una. De pronto, con cuarenta y pico años, he encontrado algo que en mi casa me miran flipada, porque estoy y flipada y me detestan, también lo tengo que decir. Mis compañeros de banda hoy mismo me han encontrado una tremenda, porque les estoy mandando, escucha esto, escucha esto. Encuentro a tías que de pronto encuentran en ese lenguaje una manera de decir lo que, joder, de, con otro lenguaje no se dice, o no se dice con tanta claridad, o no se dice con tanta potencia, ¿no? Y, y entonces también por ahí me venía a mí otra cosa, por eso digo que lo que iba a decir estaba muy desligado y no sé si aporta nada, ¿no? Pero hay mucha gente diciendo cosas que según ese código podrían ser penadas, porque es, es porque el código, el lenguaje del rap es tan directo y es tan el que hace que entre... O hay una forma de decir, estos son los pringados sociales porque sí es verdad que el rap o el hip hop, ¿no? Entra incluso hasta mm, físicamente, corporalmente, dentro de grupos que parecen transgresores ya solo con aparecer, ya solo con... ¿no? Van siempre armados con sus sprays y se pueden poner a bailar en la calle. O sea, son como gente que rompe un poco el esquema del orden y, y no sé si eso tiene que ver con que se cede tanto todo esto en... En gente que se mueve dentro de ese estilo de música y no con gente que canta, no sé, eh, rock, heavy, punk, que también no lo sé si tiene algo que ver. Si vosotros que estáis ahí veis que eso puede estar relacionado o no, o pensáis que van a ir a cazar y van a ir a cortar cabezas a cualquiera que que me cago en el rey, o, lo que pasa es que sea nos, con una base u otra. Nos olvidamos que hay alguien que denuncia siempre, ¿eh? Sí, eso, o sea, sí. es que parece que de pronto la justicia dice, anda, coño, voy a por... No, a por Pablo, no, no, hay alguien que denuncie, que siempre sea el sindicato, manos limpias, o una sucursal, sí, o, o, o, o esa órbita. No, no, es que eso es una sucursal, esos ahora nos sí. están denunciando, coño. Claro, sí. Libres está denunciado, eh, Diego está denunciado, eh, El padre sí. está denunciado, sí. por esto... Por con esta, con esta gente, ¿no? Por no, la fiscalía. Claro. No, ahora, ahora también, Pero decir, también hay, hay, hay toda una estructura eh, de la ultraderecha más dura y más. más eh, absolutamente consentida. Nadie se lo plantea, o sea, en manos libres. Entonces los, los medios de comunicación dicen el grupo, ¿cómo llaman las CUP? Los anticapitalistas radicales de las CUP, eso lo dice el país, que si no lo dice la razón. Pero dicen, el sindicato Manos Limpias ha denunciado. Coño, ¿cómo que el sindicato Manos Limpias? O sea, el sindicato ultraderecha, o la organización ultraderecha. No puedes llamarlo alegremente el sindicato Manos Limpias. Entonces también hay una normalización. Yo insisto en que no ha habido ruptura. Y hay gente que le molesta más, claro que sí. Yo, yo creo que... Pero es estratégico. Es mi opinión, ¿eh? Tú vas por cosas muy visibles, que además tienen un poder de penetración muy fuerte, especialmente en redes ahora, porque tú coño eh, poner una canción de un grupo de metal noruego que probablemente dice cosas más bestias pero compartirlo en la red pues funciona en pero compartir una canción explícita de hip hop en redes funciona y te ponen eh, cómo es es la música que pones a los vídeos que hacen no y tal y que no es por la red o sea, es una música muy movilizadora cuando es cuando es de ese tipo no en, en, en, eh, te pongo un caso, en, en Colombia que mucha gente que canta denunciando lo que pasa a los que están matando son a los raperos o sea, pero matando son ahora mismo objetivo número uno de los paramilitares porque son chavales capaces de movilizar y chavanas capaces de movilizar en los barrios sentimientos que, que están ahí y que nadie los dice y lo dicen muy muy fuerte, ¿no? entonces no matan a un cantante de vallenato que dice cosas muy fuertes también matan a los raperos yo voy a picar su anzuelo, porque me parece muy emotivo lo que estás diciendo del, del poder de convocatoria, del poder de, de unión. No, de convocatoria, de unión ya no sé. Pero creo que en todo esto lo que está funcionando es una, una respuesta especular en, cuanto, en tanto en cuanto a, te dan violencia y respondes con violencia. Y el rap debe mucho del ego, de la ramificación y escala y magnificación de, del ego y esto es un problema, porque nos estamos encontrando, a... también igual tiene que ver con el, con, con el rap en Estados Unidos, cuando los raperos se hacían famosos tras entrar en la cárcel pues ahora está pasando un poco lo mismo en España, que tú igual has empezado a escuchar el cárcel a raíz de que han empezado a encarcelar y encausar a sí, claro, raperos. A, a Pablo Hassel no le hubiera escuchado en mi vida, ¿sabes? me lo he escuchado cuando ha pasado esto, de claro. Tonic también o a la insurgencia, pero bueno, me venía escuchando rap desde hace poquito antes, pero sí, es verdad que eso es, eso es así. Claro, sí. Y está muy hilado también con, la, con tu propuesta de establecer redes de, de solidaridad, que creo que es una respuesta más que sería una respuesta más adaptada al medio, al contexto, que responder con, con violencia a la violencia. Hay que ser más inteligentes y, y adaptarse a, a la actualidad. Eso, eso no significa ser eh, más cobardes, no tener, sí. pienso. Eh, que, que, que también comparto la, la, la opinión que, que acaba de decir, de que el rap tiene un poder de convocatoria y de unión y, y, de, y de empatía superpotente, pero también está eso otro que no hay que obviar. Que... Bueno, no sé si, que, no hay, que no hay que dejarse llevar por esa inercia. Yo creo que el rap, lo del ego está mal comprendido. El rap es, lo primero, una herramienta de reivindicación del yo. Yo soy del gueto, pero a pesar de que soy una mierda, no soy una mierda. Yo digo, yo soy algo. Por eso pongo mi nombre grande en la pared, por eso bailo de una manera llamativa. Por eso hago rimas porque soy capaz de, de la mierda sacar algo. luego se extrapola y, y suceden otras cosas. Y, y es Sucede o sea, ambas. Entonces, yo es? creo que el discurso del yo, del yo también tengo algo que decir, a pesar de que no soy un presentador de televisión o no soy un político, y, a, y lo voy a hacer en YouTube, como un youtuber, yo creo que es previa al youtuber, ¿no? Es la, democ la democratización del discurso. Yo, como rapper, puedo ahora contar algo yo creo que eso es algo a por lo que ir no creo que vayan específicamente a por el hip hop no creo que el hip hop esté en un momento de oro como para que merezca la pena ir a por él lo han puesto ahí ellos ellos, en realidad, los sindicatos estos, estas denuncias pero sí que creo que es eh, es un enemigo en la gran campaña que ha ganado siempre, que está ganando ahora mismo el gobierno y sobre todo la derecha, es es eh, el, marketing. el marketing soltar algo como lo que decía Paco ¿no? de de sindicato manos limpias, o soltar algo como, eh, como, como decían, eh, apología del referéndum. Ese manejo del lenguaje, de apología del referéndum, ya, o sea, es increíble, son expertos, y es en lo que nos ganan, y es que luego, tú te crees y dices, lo ves, lo ves, lo ves brillar, hace así, pa, pa, en tu cara, dices, cómo se cantean, bajas al bar de, del barrio, y de repente te lo dicen del bar, y dices, joder, que funciona que le funciona. Y, y, y lo, del, lo del rap como marketing también funciona, ¿sabes? A la gente le encanta decir, cuando Casey dice, me cago en el rey, si tú bajas el volumen, si tú estás poniendo esa canción y bajas el volumen, todo el mundo va a decir, me cago en el rey. Eso es precisamente lo que quieren evitar, que... Pero sin ir específicamente por el hip hop. ¿eh? Yo no creo que el hip hop sea tan relevante como para que estén yendo a por él. Van a por cualquier cosa, les da igual. Y Ellos han ido construyendo las leyes y eso les permite, yo creo que esto es esto es un indicador de las cosas que están pasando, no es, no es el objetivo, sino el indicador de cosas que están pasando. El recorte de, el recorte de libertades canta un poco al, al estar pasando con unos raperos, porque de repente es muy, muy titular, ¿no? muy fácil de poner como titular. Meten a la cárcel a raperos. Lo que está pasando es que están metiendo a la cárcel a ciudadanos. Sí. A una mujer, porque hace un chiste sobre Carreo Blanco, que cuando yo era un crío hacíamos unas barbaridades barbaridad de chistes, vamos menos mal que no había... Twitter, cuando los pues tenían chamada. más miedo. Estaríamos todos en la cárcel. Pues tenían más miedo, el poder tenía más miedo a la, a la población, yo creo. En, en nuestra época. Sí. Yo creo que es que no, no tenemos esa capacidad de hacer ruido y aparte era otra época también se venía de el franquismo estaba todavía cerca la gente no decía el franquismo es una cosa lejana para mí el franquismo está a la orden del día a mí me parece que mi jefe es herencia directa de, del franquismo es dinero de Franco el que maneja todo el sistema y la gente que no lo quiere ver es porque no lo quiere ver pero los pisos de alquiler en, en Madrid a quién pertenecen familias que cogieron su dinero todo de, del franquismo. Hace poco hacían un estudio sobre eso, ¿no? Sobre quién se había quedado con todos los... con, con las heras al señor. Bueno, todos leímos el diario. O sea, yo, yo creo que... Nada más, nada más. si miras a todas las personas del PP y miras sus ascendentes, pues antes se hablado de Goebbels, el Goebbels español, era el padre de José María Aznar. El Goebbels español, el jefe de prensa del movimiento. Escribió el libro, además. Y vamos todos, Arenas, que es tan simpático, su, abuelo, su padre era un senador franquista y su abuelo era el general Arenas, de la Guerra Civil Española. Santa María, me parece que no es un apellido y de una No, no, no, toda su familia. Uno a uno vas y ves toda la herencia. Había una herencia financiera, económica, militar, judicial. Todos los jueces del franquismo, lo que decíamos antes, siguieron siendo jueces de la democracia. ¿Cómo puede ser? Es que no podemos hacer otra cosa, porque si no, no hay transición. Coño, pero luego no lo hemos creído, los hemos tirado 40 años haciendo gilipollas y han vuelto. Han vuelto, han vuelto. Nunca se fueron. ¿Qué, qué, qué, sí, pero claro. ahora, ahora hacen lo que quieren. ¿no? Es la estrategia, además, de siempre del capitalismo de absorber todos sí, los sí. movimientos sociales, que sí. Sí. también el también Hombre, lo ha hecho. Lo sea, se claro. Y que lo han intentado, bueno, yo diría, lo están intentando, ¿no? Estamos en este momento de reivindicarlo en plan de, a mí no vas a decir que Leticia es feminista ni que la Policía Nacional que me no vaya a detener fuera tampoco, ¿sabes? Sí. Vale. Sí, ya las sí, camisetas ahora. Y para ahora todos moraditos Ya, es que me no. he visto. O sea, me quedé loca. Bueno, lo lo que ya, pasa que... Porque también pasaba, pero había una, sí. vi un artículo que hablaba de cómo la princesa, no, la reina Leticia había dejado vacía su agenda el jueves 8 de marzo y por esa razón el viernes no estaba que no daba gasto porque tenía que ir a tres cosas y luego ya te decían cómo iba vestida, o sea, yo se me taladra el cerebro pero eso funciona, ¿eh? yo no claro lo he estado no son vacaciones, es fuegas pues pasa como a Víctor que dices, pero esto es ridículo, tal, y luego llego al cole y lo escucho a mis compañeras maestras, ¿sabes? Como de qué baja, y como yo soy la de igualdad vienen y me lo dicen, mira la reina que no... y yo se es que me... ¡Ah! Ese señor, yo creo que más, más eficaz que están teniendo en este momento y es lo que ya habéis comentado en varias por varias personas el tema del lenguaje que se está creando que efectivamente es clave o sea en la, en la manera en que se transmiten las, las cosas es absolutamente clave y luego los medios es decir los medios cómo lo están haciendo ¿no? si os estáis dando cuenta con lo de la muerte del, este, del no sé cómo se llama el niño es sí, no. bueno, oh, bueno, ha sido terrible estos tres días el, bueno. el bombardeo está dando porque hoy la sesión de hoy se decidía sobre el tema de la prisión permanente de ¿no? sí, sí. es decir, que es otro feminismo la... para llamarle eh, sí. cadena perfecta, cadena perfecta sí, sí, sí, sí. eso teníamos que hablar también es claro, no, decir. eso habría que hablar y habría que hablar bastante porque yo creo que efectivamente si en este momento en vez de eso las dos millones de firmas hubiesen sido por la pena de muerte hubiesen salido también dos millones sí, sí, sí. de firmas es decir, nos encontramos en una situación sí. mira Manolo esto del lenguaje y de los medios que indicas, hace unas semanas Salió otra sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a España a otra multa. En este caso fue, no sé si te acuerdas, porque eh, habíamos torturado a dos malos, a dos etapas. Habíamos nosotros, entonces, que todos los que tenemos que pagar la multa, a los malos. Pues en la noticia que esos malos eran las víctimas, porque eran sujetos de torturas, yo no me enteré ni quiénes eran, ni me enteré. No, perdón, ni me enteré de quiénes eran, quiénes les habían torturado, no solo de sus nombres, sino de qué fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eran, no me enteré en, de, en qué consistieron las torturas, no me enteré de nada, solo me enteré de los nombres, que no me acuerdo, de esas dos personas que eran las víctimas, y de lo malos, malos, malos que eran, porque habían sido condenados por tal cosa, condenados por tal y de los que... Dijeron, son torturadores creo, en Europa, y en la televisión no dijeron ni un nombre, ni siquiera el cuerpo que pertenecía. esto es Lo del lenguaje es lo, lo vital. Lo que decimos es el código penal. No hay mayor arma, mayor arma, si quieres reprimir, que dejar en concreto un tipo penal. El tipo penal tiene que ser estricto. No se puede salir porque te tiene que dignitar muy bien lo que es delito y lo que no lo es. No te puedes encontrar con que una cosa así, a veces y a veces no. Lo que se han dejado es inconcreto, y eso es una manipulación del lenguaje para poder reprimir luego pues a medida de lo que vaya pasando y cómo vayan surgiendo los acontecimientos.